Pero si es que, como decía Rafa, el, el, el veterano actor a, a Fernán Gómez en, en, la, en la inolvidable película del abuelo, se va a tirar el, el viejo y le, y le dice en el último momento a Fernán Gómez, le dice, estará muy fría el agua, y le contesta el abuelo Fernán Gómez, dice, no importa si te va a dar igual, si, si les va a dar igual, ah. si es que la mitad se van a ir fuera de la poltrona, esperemos, la mitad, o, o casi todos, ojalá se fueran los nueve que gobiernan ahora, las nueve comunidades que gobiernan el Partido Socialista.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 que eh, eh, comparten por lo general toda la clase política española que es agarrarse a la prebenda y a los privilegios de vivir eh, pues, con unos estatus totalmente inmerecidos está, está claro, bueno, <risa> se, se, nos, se nos está yendo y bien que lo lamento Guillermo, se nos está empezando a entrecortar sí, la comunicación. Doctor,